¡Un precio razonable! ¡No puedo argumentar nada de esa lógica! ¡No siente el corazón de la pulga! Suficiente, suficiente. No, no, suficiente.